primero que hemos hecho es batir el huevo y hemos puesto una sartén con aceite a calentar vamos a poner un poquito de sal en el huevo un poquito de pimienta también mezclamos y lo echamos en la sartén a continuación ponemos los ingredientes vamos a echar el pollo Ponemos bien de queso y los canónimos. Tenemos que evitar cubrir todo el huevo, tiene que quedar un poquito de huevo, como se hace en esa zona, sin cubrir. Y ahora pondríamos la fajita. Siguiente paso, damos la vuelta a la fajita. Lo dejamos aquí un minutito. Lo emplatamos. Aquí estaría ya la fajita terminada, ahora simplemente vamos a hacer el rollito. Ya, listo para comer